Y rozando el 1.60, más o menos. Nos gustó... Lo que nos gustó más fue... Sí, y el mío. ¿El qué? La sorpresita de ayer. Ay, sí. Y toda la, la energía, en realidad. ¿eh? Sí, y el pastel de choclo también. El pastel de choclo, el postre. A ver, Male, ¿cuál es mi comida favorita? Bien, madre vale, bien. No puedo... Creer. Y aquí tenemos... <risa> no. Bueno, no, no, no. eso es para decir que Anita quiere la misma media con su. Por favor. Por favor. Aquí tenemos a la estrella Valentina Senere preparándose para su canción. Hola, Bella. Mijita. Mi mijita mi mi y el mijito. Hola, mijita. Mi un genio, un genio, mi un genio. Bella. María. <risa> Calienta el sol. Cuando calienta el sol aquí en la playa siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Mike, el a mi granito. Vamos, Charlie, Charlie. En el show siempre le voy a estar haciendo esto y esto, así que si lo ven, hasta la oreja. Hay otra cinta. Mike, hagamos una promesa, en esta entrevista que vamos a hacer ahora, no nos vamos a tentar. No, hagámoslo bien, wey, por favor. Hagámoslo bien, no, rapidito, y no nos no tenemos que tentar, ¿ok? Para nada, no nos miremos. Uy, Vasco, vamos a <risa> un poco en napolitano. Vamos a bello, frata. ¡Tapar! ¡Tapar! ¡Ya hemos un concerto, frata! Forza Napoli! Ruche, Pero no tenemos show. Bueno, usted está sin Va, Hola, amigos de Santiago. Bueno, hago este video para agradecerles porque los shows de hoy también estuvieron increíbles. De verdad, muchas gracias. Chango, ¿querés decir algo? Muchas gracias porque son un público increíble. Increíble, gracias. Los amamos. ¿no? Gracias, gracias, gracias, los amamos, los amamos Chao Chile, nos vemos mañana, la ambulancia Pueden ver todo esto que hay acá, o sea, se pasaron Chile es increíble. <risa> Vamos, vale, <¡Olé>! bingo, Santa pelo. <risa> no quieren salir. Vamos al escenario. We have a stretch. Yes, bro. <risa> <risa> a todos ¿no? No. <risa> bueno acá estoy viendo los regalos que me hicieron este es uno increíble que me lo dio yani así que muchas gracias pero sé que escribieron muchos varias cosas muy buenas fotos <risa> regalos con chocolates tremendo unas fotitos increíbles Ruché, ¿a dónde nos vamos? De un frito. Pero no tenemos show. Oye, ¿Vale usted está sin pensar. Papo. eres mi recontra fan. Estoy viendo mis stories. Mira, mira. <risa> yo sé que eres mi fan. Yo lo sé, yo lo sé. <risa> Que hace rato cuando me estaba empezando A maquillar Ale y Alan Se empezaron a pelear Porque estaban diciendo que Alan cu Cuando me maquilla Ale Alan ya me está moviendo mucho Y Ale no puede maquillarme ¡El chiste! Estaban peleas y pelea así como niños chiquitos Y le decía a Ale A Alan que no me moviera tanto la cabeza Porque no podía maquillar Y Ale le decía que no se puede contener Que me tiene que peinar sí o sí Y entonces el otro le decía ¡No! Es que no, no puede. El chiste que estaban, que estaban peleando y y mi mamá les dijo, ¿Ya se pueden callar, niños? Y entonces dijeron, no, es que es verdad. Y entonces medio que dijo, eh, le dijo Ale, Alan, no te estoy diciendo para que te enojes. Y Alan dice, ¡No me estoy enojando! O sea, según él, no estaba alterado, pero sí te mandó un gritito. Como así como, ¡No me estoy alterando! ¡Estoy bien! Y el chiste es que no se alteró, que está contento. Está feliz. Más allá de que es allá de que se peleen, de que todo eso, son como hermanitos, se quieren. Lo que más me gusta de ellos es que se visten igual. No, dice. Pregúntame algo, dame algo, lo que quieras. ¿Sos feliz? ¡No estoy alterado! Feliz y si no estoy alterado. Estoy feliz, muy feliz. No se me ve o okay? qué? Quiero recordar que en Chile hace frío y solo quiero dormir y no despertar. Ahí está dormido, Ale. Perdón, perdón. Saben que compré estos cositos de cho de chocolate Y tienen almendras adentro. ¡Mmm! ¡Están muy buenas! Imaginaba, <risa> a una chica fácil. Yo me preguntaba, ¿y este man qué hace? Me miró a los ojos, me quiso besar, lo corté de una y lo mandé a pasear. Me pidió disculpas, muy de.